Hola a todos, buenos días, bienvenidos, feliz inicio de semana para todos, espero de que hayan tenido un fin de semana muy productivo y que empecemos con esas energías, esto, trabajar esta semana con llamadas, con textos especialmente porque tenemos que trabajar en el desempeño y desarrollo de todos todo lo que tiene que ver con las ventas. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que eh, es bien importante que comprendamos y es acerca de aprender a vender. Muchas veces nosotras eh, cuando nos inscribimos lo hacemos con la mentalidad de... Eh, Inscribirnos para venderlo y ganar cierta, eh, cierta ganancia o remuneración por, por hacer esta superactividad Pero para ser una vendedora tenemos que comprender Primeramente qué es ser un vendedor Qué les parece si comenzamos aprendiendo el concepto de un vendedor Vendedor es la persona que está encomendada a realizar o comercializar Cierto producto para obtener una ganancia eso es ser vendedor la persona encargada de promover o comercializar un producto determinado o servicio para obtener una ganancia así que entendiendo ese concepto va a ser un poco más fácil comprender cómo se desarrolla una venta así que también vamos a hacer la diferencia en qué consiste la venta la venta es la acción producida de haber promovido o comercializado un producto así que esa es la gran diferencia de lo que es ser un vendedor y lo que es ser una venta, muchas personas eh, pueden decirle eh, bueno yo me inscribí pero no veo ganancia. yo me inscribí pero realmente terminé pagando más de lo que era el precio, por eso mismo es necesario que aprendamos a vender, así que por eso es este tema, espero que lo compartan con el resto de su equipo, espero que lo compartan con toda la persona nueva que acaba de comenzar este negocio porque es muy importante que comprendan el proceso de un vendedor verdad bueno también tenemos que entender que la venta se realiza a través de varias maneras una de ellas eh, es la venta directa la venta directa ustedes saben que es la que se realiza de persona a persona pero también tenemos que comprender que esta venta directa puede realizarse a través de varios medios, como por ejemplo, por correo, en el caso de que ustedes tengan personas que vivan en otros estados y le diga envíame un catálogo eh, porque te quiero comprar, puede ser que usted se lo mande por correo, puede ser que usted le mande el catálogo digital, puede ser que usted eh, vea que de qué manera le manda una encomienda o algo a esa persona y eso es una venta que puede realizarse por correo, la venta por internet, ustedes bien saben que como representantes tenemos una tienda en línea abierta las 24 horas, a esa hay que sacarle muchísimo provecho para compartirla especialmente con las amistades, con los compañeros de trabajo, hay que compartirlo con todo el mundo para que por lo menos visiten la tienda, vean de qué se trata su negocio y vean cuáles son las ofertas y beneficios que puede tener al comprar por internet, muy importante, muchas personas tienen el temor de comprar en línea, ustedes ya se dieron cuenta de eso, especialmente nuestra señora latina, tiene miedo a poner su información, tiene miedo a que pues, le roben la información, bueno eso es lo que nosotros escuchamos todos los días cuando salimos a promover. Pues déjenme contarles que no tienen nada de que preocuparse porque el sitio es bien seguro, eh, no tienen de qué preocuparse porque su tarjeta no va a quedar guardada para compras futuras, al contrario, usted lo único que deja guardado solamente es el perfil de cliente con la historia de su compra para que usted reciba un cupón de descuento cada vez que usted visite el sitio web o compre algo en el sitio web. Así que esa es otra manera de vender. Las, las ventas mayoristas también las ventas mayoristas es posible que ustedes eh, lo hayan experimentado como por ejemplo si salimos a vender eh, le dicen eh, y si le compro 5 cuánto me da menos y si le compro 10 cuánto me sale menos entonces esas son las ventas mayoristas muchas veces el cliente quiere poner su regla a nosotros como vendedores pero somos nosotros los vendedores que tenemos que ver cuánto pudiera ser menos el descuento según el volumen de venta, así que por favor chicas, bienvenidas a todas, gracias por conectarse Maraí, Ruby, todas las que se están conectando este, así que nosotras como vendedoras vamos a poner nuestras propias reglas, dependiendo el volumen de su venta así es que se va a determinar el precio o descuento que se le va a dar a una persona que pretenda comprar a precio de mayoreo hay dos opciones que se pueden utilizar cuando esa situación ocurra una de ellas sería ofrecerle la oportunidad de inscribirse para comprar más por menos así que esa es otra de las ventajas de que nosotros tenemos como vendedor estamos ofreciendo un servicio un producto un descuento todo en el mismo lugar así que tomen mucho eso en cuenta también tenemos la venta al detalle como ustedes saben eh, nosotras tenemos dos tipos de vendedoras, si ustedes se fijan, Nuestra Señora Hispana se caracteriza por eh, vender por el catálogo una parte y también se caracteriza por comprar y salir a vender. Si ustedes como yo que compra para salir a vender, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Según el volumen del, del, del, del pedido, es el descuento que tenemos entre el, entre el 40 y el 50%, ¿verdad? Así que si usted compra para salir a vender, aproveche las ofertas clave. Como por ejemplo, comprar los paquetes que vienen tantos productos por un precio, cuando vienen las ofertas en el demo, 6 productos por 40 dólares, cuando vienen ofertas en el libro de liquidación que ya no van a estar, es cuando uno aprovecha de comprar para tener y salir a vender y de esa manera generar una ganancia. Pero mucho ojo, la persona que compra para salir a vender debe tener una disciplina más grande que la persona que trabaja con el libro. ¿Saben ¿Por qué? porque si uno compra para salir a vender debe tener eh, en cuenta lo siguiente el tiempo que se va a invertir para salir a promover la ganancia que se espera obtener según esa compra eh, también eh, no tiene que haber ninguna excusa para no salir a vender ese producto porque cuando uno decide comprar para salir a vender entonces el compromiso es más grande porque tenemos que mover el producto más rápido sacar la ganancia más rápido para poder invertir la campaña que sigue la persona que trabaja con encargos es mucho más fácil porque ordenó pidió, recibió, entregó y ya está lista para su siguiente pedido, así que me encanta que, que ustedes estén aprovechando las ofertas, me encanta de que estén aprovechando la forma de trabajar por pedidos, pero también no debemos descuidar que la persona que trabaja con el catálogo debe ampliar la lista de clientes un poco más rápido, esto significa que Teniendo 20 clientes, por lo menos 10 van a comprar cada 15 días teniendo 100 clientes por lo menos 40 o 50 clientes van a estar comprando cada quincena, así que mucho ojo con eso, hay que salir a promover, hay que salir a agarrar muchos contactos para poder ampliar nuestra lista de clientes. Pero también quiero mencionarles a ustedes, pueden comentar si ustedes quieren este algo si les parece algo del tema, porque este también es muy importante que ustedes sepan que dentro del, del concepto vendedor existe Dos eh, características que son muy importantes y hay que saberlas Está el vendedor que le apasiona lo que hace Y cuando le apasiona lo que hace Él se pone el producto, él lo usa, lo entiende, lo aprende eh, Sabe los beneficios, eh, sabe para qué, para qué sirve cada producto Sabe cómo venderlo, sabe cuál va a ser la ganancia Porque le apasiona su negocio, ok, ese es el vendedor que brilla cuando habla de un negocio, que brilla cuando explica un producto porque le gusta lo que hace, porque sabe de que al venderlo va a obtener ganancia y porque sabe de que el conocimiento que tiene lo va a poder eh, pasar a sus clientes y los clientes a las futuras referencias, verdad, así que acuérdense está el cliente que le apasiona todo, ahora, también está el cliente que se llama o, o lo hacen llamar el, el, el perdón el vendedor gris y saben por qué se llama gris alguna de ustedes tiene algún comentario está el vendedor que le apasiona verdad que tiene pasión y está el vendedor gris alguna de ustedes tiene alguna idea de por qué le llaman así bueno el vendedor gris es aquel aquella persona que tiene una necesidad y sale a vender basado en esa necesidad, pero que no le gusta eh, la venta. Si ¿Sí me entienden, la persona eh, que tiene, que es, es un vendedor gris, esta persona todo el tiempo está desanimado, todo el tiempo tiene dolor de cabeza, preocupado por las ventas, preocupado eh, por porque cómo va a ser para venderlo. Este, esta persona siempre está deprimida y siempre busca un pero para una excusa para no realizar o no terminar el proyecto de venta que tiene así que esta persona mucho cuidado este que no contagiarse con este tipo de, de, de, de, de sentimiento porque cuando uno es dueño de un negocio todo el tiempo debe mantener una postura positiva un pensamiento emprendedor y sobre todo nunca dejarse caer el, el estado de ánimo por cualquier circunstancia que estemos pasando así que ese es un vendedor gris es la persona que todo el tiempo pone un pero es la persona que dice bueno es que ahora ya le subieron el precio al producto bueno es que ahora viene en un envase más pequeño ay no la persona gris es aquella persona que todo el tiempo busca una excusa para para justificar su estado de ánimo su frustración eso es una persona gris así que chicas es muy muy importante aprender que en las ventas este no, deben, no debe haber este, espacio para dudas, no debe haber espacio para excusas, porque de eso se trata de, de ser un emprendedor. También este, vamos a hablar de que eh, cuando usted ama lo que hace es más fácil venderlo, ¿verdad? Así que vamos a, tengo dos, dos ejemplos de los cuales le quiero hablar para que usted pues, entienda mejor el concepto de venta y cómo sacarle provecho así que también pero antes de pasar a ese ejemplo es muy importante que el vendedor tenga conocimiento conocimiento del producto sus funciones sus beneficios su precio las ofertas todo eso tiene que ser constante el, aprendimie el aprendimiento De un vendedor Para que lo pueda comunicar a sus clientes Estar activo en las redes Estar eh, tomándole la foto al producto Y mandarle a sus clientes y decir Ok chicas, este producto está a 5 Por tanto Este producto está a 55 Normalmente cuesta tanto Eso es tener un emprendimiento Un proyecto de venta Y especialmente tener un plan de acción ¿Verdad? El plan de acción sería estar activo con las ofertas para que no le falle a su cliente y nosotros cerremos con una buena campaña. ¿Qué les parece esta, esta manera de, de este concepto de ser vendedor? El, el vendedor debe ser ingenioso, debe tener ideas, debe tener iniciativas, ¿verdad? Este no debe depender del estado de ánimo de nadie o del bolsillo de nadie. El vendedor siempre debe mantener una proyección positiva. Así que en cuanto a las ganancias, ese es otro aspecto que un vendedor debe considerar. ¿Qué producto va a producir más? ¿Qué producto le va a generar más ganancia? ¿Qué producto tiene mucho más beneficios que el otro que vendía? ¿Verdad? Las ventajas de ese producto, las ventajas de esa compañía con las que nosotros trabajamos, todo eso, ¿verdad? El vendedor debe tener muy en cuenta el eh, 100%. Eh, Positivo de, de los de los precios, de las ofertas, de, de las ganancias, todo eso También el tax, el vendedor debe ser consciente de que eh, el tax eh, no, no se puede dejar de cobrar porque ya eso es una ley de cada estado. Dependiendo del estado donde viva, el vendedor deberá cobrar el impuesto. Nadie puede evadir el pago del impuesto. Así que mucho ojo con eso. Hay que estudiar, a la, hay que, hay que estudiar los taxes y hay que compartirles a los clientes de que el precio del producto no refleja el tax. Así que cuando entreguemos el producto, va a ir incorporado el impuesto, ¿por qué? porque a nosotros no los han cobrado y nosotros tenemos que recuperar ese impuesto, así que mucho ojo con eso chicas, porque eh, eso ya es administración de un negocio, así que venimos de aprender el concepto de vendedor eh, características de un vendedor ventajas y ahora estamos con la administración de su negocio, ¿verdad? pero bueno les quería también mencionar el, el, el ejemplo que les traigo si ustedes se fijan en su libro de la campaña que estamos ahorita vendiendo está esta super oferta esta cajita de producto que viene por 55 dólares entonces usted dirá bueno hay muchas personas que le ordenan la crema de día hay personas que ordenan crema de día y crema de noche pero como vendedora tenemos que estar al día con las ofertas si usted hace cuentas cada producto, la crema de noche cuesta 32 dólares cuando no está en oferta, lo mismo la crema de día. A, ahorita están a 23.99 si usted se fija, pero está una super oferta que por 55 dólares usted está llevando cuatro productos más uno gratis. Entonces, como vendedora, tenemos que aprender eso. Primero, ¿qué le digo? El precio. Precio 55 dólares. ¿Para qué sirve? Es la crema de día, la crema de noche, la crema del contorno de ojo y la crema limpiadora, ¿verdad? Esto sirve para lavar, para lavar la cara para este aclarar la piel protegerla del sol humectar la piel esas son las funciones de estas cremas verdad no son no se vende por edades recuerden que ya eso ya pasó sino que se vende por según la necesidad de la piel entonces también viene una muestra ustedes pueden eh, comprar uno para enseñárselo al cliente y decirle mire doña juanita usted siempre me compra la crema de día ¿Qué le, apare ¿Qué le parece si sí, este, compra todo el set porque le sale más barato? ¿Cómo así? Bueno, mire, ¿se acuerda que esta vale 32? Bueno, este 32 y 32 son 64, ¿verdad? Y esto le cuesta 55, pero le trae la crema de, del contorno de los ojos y le trae una crema limpiadora para su piel por 55 dólares más el impuesto. Entonces, este ejemplo para esta señora que compra esta crema va a ser un poco más atractivo va a ser mejor para usted por lo siguiente, así que atención si vamos a vender si usted vende 6 cajitas de esto cuánto es espero que las que están conectadas tengan una calculadora a la par para que vean que yo no les miento el total de 6 son 330 dólares a precio de público si ustedes hacen la cuenta en seis cajitas de esto verdad así que eh, bueno, si son 330, ustedes se preguntarán cuánto es su ganancia. Su ganancia son 116 dólares. ¿Cómo lo sé? Porque ustedes también tienen la posibilidad de saber de imprimir su tablita de ventas. Esto está en la sección de ventas y ganancias de su página, de su cuenta de Avon, donde van a poder ver que... Con de 300 a 499 ustedes tienen un 35 de ganancia significa que por haber vendido seis cajitas de estas ustedes están ganando 116 dólares así que pero aparte de eso van a recibir seis limpiadores valorados en cuanto en 12 dólares esto significa que si usted suma 12 dólares veces 6 esto hace un total esto hace un total de 72 dólares así que chicas imagínense 116 dólares producidos por haber vendido 6 kits más más este 6 de estos valorado en 12 entonces son 72 dólares adicionales y su ganancia total por haber vendido esto sería un gran total de 188 dólares así que chicas yo creo de que vale la pena educarnos vale la pena saber qué tipo de vendedor es ustedes si es dinámica si es gris, o sea no importa ¿verdad? el estado de ánimo varía, según nos, pues nos levantemos todos los días pero siempre hay que levantarnos con un ánimo, no podemos dejar pasar estas grandes oportunidades porque muchas personas se inscriben y venden sin ser vendedoras no sé si les ha pasado a ustedes pero hay personas que no están inscritas pero que llevan el libro a su trabajo y de repente una o dos o tres compañeras de trabajo vieron el libro y se anotaron en ese libro entonces ya ella ya no no pidió solamente por ella, sino que pidió por otras dos o tres personas más imagínense ustedes, entonces cuando le traen esa venta, lo que nosotros tenemos que hacer es convertir esa venta en una posible y futura representante ¿verdad? ¿y cómo lo vamos a saber? pues ofreciendo la oportunidad ofreciendo este cuál va a ser su ganancia ofreciendo cuál va a ser su proyección por cada campaña, así que sumen conmigo, chicas, si esto vale 32 dólares y esto vale 32 dólares, más esto, sería un gran total de ¿cuánto? de 96 dólares, ¿verdad? 96 dólares más 7, entonces ustedes hagan la cuenta, más el impuesto local de cada quien, entonces estamos hablando de que más o menos est estos cuatro productos tendrían un valor aproximado de, eh, ya les digo, Tendrían un aproximado de 95, no, perdón, estoy mal yo, son de 118 dólares, en estos, en estos productos serían 118 dólares para una persona al comprarlos de uno en uno pero serían 58 dólares para una persona si compra su cajita más un regalo gratis entonces qué les parece chicas si hacemos el reto las que están conectadas espero de que todas las líderes que están conectadas llamemos a cada una de nuestras representantes hablemos de cómo vender seis cajitas de esto van a producir 116 dólares así que ese es el idioma que debemos entender ese es el idioma que nosotras tenemos que acostumbrar a nuestro equipo a entender 6 cajitas 116 imagínense que fueran eh, 20 cajitas entonces esa persona cuánto ganaría esta orden le cuenta por 330 dólares fíjense, entonces más por menos es cierto, va a recibir una o dos cajitas, pero solo en esa una o dos cajitas va a tener una ganancia de 116 dólares, ella va a estar contenta, va a seguir vendiendo ustedes van a tener una representante que va a durar mucho tiempo, pero como les digo todo esto tenemos que explicárselo porque la persona nueva no sabe Incluso nosotras como representantes establecidas No entendemos la tabla de porcentaje, ¿verdad? Este, y eso es triste, muchachas Porque para ser vendedor tenemos que educarnos En cuanto a las ganancias y en cuanto a las finanzas Porque si no hacemos eso y no cobramos el impuesto por un ejemplo yo no voy a ganar 116 a los 116 le voy a restar eh, los 17 18 dólares que me cobren de impuesto y, y eso se va reduciendo y ahí es donde viene la frustración de todas las personas que se salen verdad no es el producto no es la calidad del producto es la mala administración de que tenemos al principio de nuestro negocio así que chicas yo les aconsejo a todas eh, que ahorita que estamos llamando mañana es el cierre okay? mañana es el cierre de la campaña y les aconsejo ofrecer esta cajita son eh, valoradas en 55 dólares más el impuesto son 58 dólares pero 58 comparado a 118 hay mucha diferencia y eso es lo que tenemos que decirle a nuestra clienta y así es como vamos a aprender a vender así que el día de hoy eso es lo que les tengo para ustedes eh, espero de que tengamos un buen cierre de la campaña espero de que practiquemos cada una de las ideas que vamos aprendiendo porque eh, nosotras como líderes tenemos que enseñar a nuestra representante, eh, nosotras como líderes no sirve de nada ir a las reuniones, escuchar la información nosotras y no compartirla con las representantes, así que el, el, el sentido, eh, el destino de la información tiene que llegar a todas las representantes nuevas, eh, tiene que llegar a todas las representantes que tengan el potencial de crecimiento, así que esa es la única manera en que vamos a hacer eh, aumentar las ventas y esa es la única manera en que vamos a tener grupos sólidos verdad así que eh, les deseo suerte en esta semana re, suerte en reclutamiento suerte en ventas nos vemos el viernes a la entrevista que tenemos todos los viernes así que este y gracias por haberse conectado chicas este espero que el tema les haya gustado y que lo compartan con sus equipos o agreguen ideas adicionales en la cajita de comentarios para que sus otras compañeras lo vean también verdad así que bueno que tengan una feliz semana todas.